La oposición está dividida por desgaste, por errores, porque no funcionó la estrategia. Ahora la pregunta en Venezuela será, ¿de verdad había una estrategia? Uh, Esto es en serio, él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. De la oposición venezolana esperaba que la comunidad internacional cambiara el peso de su apoyo que se movilizara a otros grupos de poder. Y ese cambio era una expectativa que había, bueno, básicamente porque ya se había desgastado el trabajo de la Asamblea Nacional, no solamente después de cinco años de intentar de distintas maneras crear mecanismos para que hubiese un cambio en Venezuela, sino que ya se llevaba dos años, 2019 y 2020, pandemia mediante, con una figura de gobierno interino que pudiese aumentar las presiones, tener control de los activos internacionales y un montón de cosas que al final pues no han logrado cuajar para lograr lo que se esperaba. Del lado de la oposición además, el EC hay la certeza de que se fracasó, de que el gobierno volvió a ganar y eso efectivamente no sirve para la evaluación de la Asamblea Nacional del Interinato. Claro, porque dentro de estos grupos políticos que esperan decir, bueno, descabezamos a la Asamblea, descabezamos al G4, esto murió, esto se acabó, pues bueno, arranquemos de cero. Ese arrancar de cero es cruel porque sería como volver al año 2005. Mm. Cuando la oposición ni tenía una mayoría electoral clara, ni tenía candidaturas. Esa, esa, ese año de, de vacío que luego llegó a un 2006 con Manuel Rosales como candidato unitario. Pues no, en este momento la situación país es que la mayoría está dispuesta a votar por la oposición o por una opción distinta al chavismo, si hubiese elecciones libres, reales y creíbles, y además si se habla de liderazgo, pues bueno casi que cualquier persona pudiese hacerlo mejor que lo que estamos viendo en el presente A ver, y yo creo que una de las cosas más nobles que representa el cambio de gobierno en Estados Unidos, a pesar de la vorágine que vivieron previo a él, es efectivamente el valor de la unidad no, en torno a una figura presidencial, a un hombre sino a un proyecto de país a una nación. El asunto es ver a todas tus instituciones democráticas movilizadas para preservar un proyecto de país que siempre bueno, les va a trascender Claro, porque habrá un montón de gente diciéndose bueno, pero es que en realidad hay oposición mm, en Venezuela sí. o eso es como el Estado coge, que no existe y nadie puede demostrar que exista claro que ese, ese tipo de, de leyendas está allí, pero la respuesta es que sí, por supuesto que sí. Hay unos partidos que han sido manipulados por el TCJ, pero que siguen existiendo. Hay unas estructuras organizadas organizativas importantes y hay una presencia local de mucha gente que se mueve por la política, porque sigue habiendo intereses, sigue habiendo incentivos, que en políticas también es importante. Entonces, si se habla de unidad, el primer punto, el primer eje de consenso es que tiene que haber un cambio en Venezuela para recuperar la democracia, pero el segundo puede ser el alivio de la crisis humanitaria compleja. No, sin lugar a dudas, pero además... Esos incentivos exactamente asociados al poder cambiaron de manera muy rotunda en Venezuela. No solo ya no hay un carrizo que robar en un país que está quebrado, sino que efectivamente el nivel de voracidad, de rapacidad del gobierno en ejercicio quebró absolutamente incluso lo que pudo haberles servido a ellos mismos. Destrozar PDVSA, destrozar las empresas básicas de Guayana, de destrozarlo todo cambió los incentivos alrededor del ejercicio del poder en Venezuela. Sí, es decir, pelearse por el poder en Venezuela hoy no es para nada tan atractivo como hace una década cuando había bonanza, cuando había producción, cuando las cosas funcionaban. Hoy estamos hablando de un país que está debiendo al menos 150 mil millones de dólares Gracias. y eso pues no es para nada interesante en términos de, de, de problema con el cual lidiar, pero es que además la voracidad ha acabado con las maneras estructurales de resolverlo hoy. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque hay gente que cree que puede resolver primero la crisis humanitaria Ajá. y después lo político. Como, como decir, bueno chicos, dejemos de lado la pugna, dejemos de lado esta pelea, porque hay que llegar al consenso de que la gente tiene que pasarla bien, que el, el bienestar es importante, pero justamente el bienestar se destruyó porque no había democracia, porque no había contrapesos, rendición de cuentas, porque eso aumentó la corrupción y las cosas se diluyeron. Y se diluyeron además para el reposicionamiento de otra Clase social emergente construida desde la corrupción, desde la antítesis incluso de los valores que promocionaron hace 22 años los que iban a crear a un hombre nuevo. Estamos hablando de una nueva élite y si usted esa nueva élite le quiere llamar boliburguesía, le quiere llamar enchufes o enchufados, ¿qué otro nombre podemos tener? No importa. Los boligarcas o lo que sea, <risa> esta élite tiene unas características. Seguro. Y la primera de ellas, y para mí más sensible, me duele rotundamente su profundo desprecio por el conocimiento, no solo el personal, sino el nacional. Esto es un problema de absoluta desinversión para el asunto de lo educativo, para el desarrollo en materia educativa. No es un valor para ellos, ergo, no está asociado como la productividad, no está asociada a la calidad educativa, a la academia, al desarrollo científico. Les da exactamente igual, la productividad está asociada a otros rangos Bueno, y, y se nota también cuando el personal técnico calificado de PDVSA lo despidieron, cuando las personas que estaban formadas para recuperar cosas las despidieron, yo recuerdo incluso cuando explotó la refinería de Amuay que la locución presidencial del momento fue con un señor que era guachimán allí y que dijeron, no, no, lo que pasa es que él tiene no sé cuántas décadas trabajando acá, entonces sabe todo de esta, de esta empresa y es como... Acaba no. de haber una explosión en Anzuategui Salieron lesionadas dos personas, PDV Sagas además no da mayores detalles si fueron vecinos de la zona, si fueron trabajadores de PDV Sagas, y a las tres horas Nicolás ya estaba diciendo eso fue un ataque terrorista, sin pruebas, sin profundizar en el tema, sin la intervención, además de organismos de seguridad, lo asocia con un acto terrorista más, con una leviandad, con una ligereza. El desprecio al conocimiento significa hambre a la larga, porque la segunda característica de esta élite es que va a privilegiar siempre la militancia la lealtad política por mm. encima de las competencias técnicas o intelectuales. Si alguien sabe, es sospechoso hasta que no me rinda tributo. Y si no me rinde tributo, desaparece del cuadro. La tercera característica que tiene esta élite es que necesita exhibir todo lo que tiene. Ajá, sí, y además es notable la manera como lo hace, es notable. Ahí, ahí hay una emoción burda de loca, yo no lo entiendo, pero es como una necesidad de ser vallas de las cosas que están portando. Yo no sé quién les presentó a esta gente la falsa línea deportiva de Luis Butó. Esa vaina no existe, por el amor de un Dios, y no existen los koalas Gucci, y no existen las pulseras no sé, Valenciaga, coño, no existe, pana, por lo menos revisa el catálogo de esta gente para que lo que vayas a exhibir tenga un poquito de coherencia, loco. O las empleadas del CENIAT que creían que la marca que era Che, Che, Che eran muchas chaves y entonces compraban las carteras rojas Che, que eran Carolina Herrera. Sí, claro, Y creían que ella. era publicidad de la época, mm. pero bueno, ese tipo de cosas, de mostrarle a los demás la riqueza mala vida, la riqueza rápida, el derroche, ...es muy grosero en este contexto... ...pero es una característica de esta élite... ...e incluso aquellos que se ocultan, que lo mantienen, bueno, igual lo hacen fuera del país. Epa, no, ya va. Pero para mí una de las más graves también tiene que ver con la privatización de la seguridad. Oye. Así, ahora como portar un reloj, un anillo, unos zarcillos, esta gente lleva guardaespaldas encima. De igual, para mostrarlos. ¿no? Es increíble. Mientras más grande el dispositivo, mientras más gente tengas que mover, mientras más carros tengas que apartar para que pasen las motos que te están custodiando, mejor para ti. Son un accesorio más. Y entonces entonces pareciera que tienes más poder en la medida que hay más guardaespaldas asociados a tu desplazamiento. Y incluso, incluso tienen eh, el, cómo decir, como el casting de guardaespaldas, Gracias. porque es que además tienen que tener ciertas características para poder ostentarlo. No es que es tu primo, el de Cumaná que, que te lo trajiste para darle un trabajito ahí. No, no, no, no, no, no. no Es una cosa de, bueno, ¿de qué, de qué agencia lo sacaste, para quién trabajó antes, cuántas pistolas tiene encima. Y eso es. Absurdo. Es el lejano oeste vestido de negro, es una cosa absurda. Por donde vayas caminando vas a ver unos tipos calvos, papeados y tal, posiblemente con esteroides y con el arma exhibida, una magnum 44, una 9 milímetros, lo que, lo que le dé la gana de exhibir y ninguna autoridad que se cruce, autoridad, por Dios, que se cruce con esta gente deslegitima el rol. Además, o sea, está chéverísimo que cualquier civil vaya por la vida, armado como le dé la gana, brindándole seguridad al que se lo está pagando. Porque esta élite también tiene para gastar en carros nuevos, no importa el modelo, tiene que ser el último, bien ostentoso, grande y brillante, uh -huh. mientras la mayoría de la población no puede ni siquiera pagar un taxi. Gracias. Y eso también genera una perversión y es que hace ver que en Venezuela cualquiera que tiene algo de dinero, pues pertenece a esta clase. Y en realidad no. Hay que diferenciar muy bien a toda esa persona que, es, que siguen trabajando, que siguen siendo productivas, que siguen haciendo cosas, pero que no están en esta lógica del de derroche. Sí, hay, hay un tema ahí también asociado a esta élite y, y nuevamente... Como, como la venganza que no se sacia nunca, pareciera que la necesidad de exhibición tampoco lo hace. Hay una enorme necesidad de mostrarse permanentemente y dejar evidencia de lo que están haciendo. De allí las reformas en casas, en los automóviles, en las, en las calles que han comprado completas. Las fotos en Tulum de sus prepagos, porque tienen que ser las que más exhiban y muestren, ese tipo de cosas. Es increíble. Pero si algo define a esta élite es que está unida y está un por el poder mismo, no por un proyecto, no por el país, no por la gente, ni por el bienestar, sino por ellos, por mantenerse en el poder. Y, y por eso es una... podemos tener la certeza de que lo que estamos viviendo jamás mejorará con esa gente al frente. Ellos crearon estas condiciones tan depauperadas, ellos crearon un país absolutamente quebrado y no lo van a mejorar, no solo porque no tienen las condiciones para hacerlo, sino porque por muy depauperadas que estén las cosas en Venezuela, ellos tienen el dinero suficiente para crearse realidades alternativas. Tan así que niegan que los problemas existan y en su discurso es pues, una cosa que resuelven... Los demás, es decir, no ellos mm. Que son los principales responsables Este fenómeno de la ostentación tiene, tiene un problema grave Y es que choca A, sus, a su propia narrativa, con sus propios logros Y es que el chavismo en sus orígenes Tenía al menos unas maneras De mostrarse ah. La primera era la reivindicación de la pobreza Una representación además que era Super paternalista, pero que pasado el tiempo Se convirtió en una maquinaria de multiplicación de pobreza Eso fue lo que lograron, de hecho, absolutamente excesivamente, De una manera loca el, la, la segunda parte de la narración de esto es que es que había una suerte de venganza, una suerte de justicia, una suerte de hay que tomar el poder para replantear una nueva justicia social y lo que ocurre con la venganza, ya lo decía Naki, es que es insaciable, al final siempre te las va a pagar alguien que te hizo, nadie sabe qué, como que todos llegamos tarde a la novela, pero alguien te la tiene que pagar en algún momento. Y el tercer gran dato de la, de la gran tesis alrededor del chavismo era esta historia de la instauración de un nuevo orden. Que en rigor, el chavismo lo único que hizo fue utilizarlo para la nomenclatura, ¿vale? Le cambiaron el nombre hasta la bandera nacional, el caballito miró para otra parte. O sea, aquí lo cambiaron todo a nivel de símbolos y no sirve para absolutamente nada más un ejemplo de eso es tomar al estado Zulia que ha sufrido muchas privaciones pero la más importante es el castigo eléctrico que han recibido y decir sabes que te voy a premiar con una estrella más en la bandera como si eso cambiara en algo la situación, pero sobre todo lo hacen porque necesitan ser parte de la historia, necesitan ser recordados, necesitan un titular. Mira, con suerte, cuando toque narrar esta etapa de, de la vida venezolana, como siempre dice la profesora Inés Quintero, cuando, cuando te toca vivirla ese tiempo, ese tiempo fáctico, nos parece que es una eternidad, pero cuando te toca narrarlo en adelante va a ser un torocito de este tamaño. Yo creo que serán muchos los investigadores que tratarán de entender cómo Carrizo preservaron el poder durante tanto tiempo a pesar del índice de destrucción que lograron. Pero el asunto de la trascendencia histórica de la épica, de la preservación de la persona y el personaje no ocurre porque sí, no ocurre porque tú lo impongas, no ocurre por una estrella más en la bandera. Y eso tiene además un, un porqué mucho más denso. Claro, pero es que esta, esta, esto pareciera que es cruel, también pareciera que es un poco estúpido, pero es que en realidad esto tiene una razón y esa razón pasa por debajo de la mesa. No importa cuántas veces a la semana hable Nicolás, no logra ser un tema de conversación cotidiano, no logra ser trascendente, no tiene incidencia en la ciudadanía venezolana. Ni siquiera cuando ofrece gotas mágicas para resolver el coronavirus, cuando es básicamente la cuarta vez que lo hace, primero con un brebaje de un charlatán trujillano, segundo con un, el interferón cubano, que es una medicina que tiene décadas buscando una enfermedad a la cual le pueda servir, y luego con una molécula que está siendo investigada en el IBIC y que estaba siendo investigada y ya la presentaban como una solución mágica y poderosa, o sea, ni siquiera eso logra ser un tema que cambie de verdad la vida de la gente No Mosca, y además lo intentó cruzándolo con José Gregorio Hernández aprovechando todo este clima que hay por la cercana beatificación del de primer santo, el primer beato de Venezuela, ni siquiera con eso logra trascender no no hay manera de que cale en la gente, pero es un divorcio que se ha ganado el mismo y además nada de esto alivia el problema real que es por ejemplo la hiperinflación que según medición del sendas para el mes de enero ah. se espera que la canasta aumente 70% en un mes en un mes, o sea, la destrucción económica es brutal. La gente estaba tratando de eh, medir en diciembre y era como, bueno, un millón de bolívares es un dólar. Ahorita es que sí, un millón setecientos mil bolívares, un dólar. Es algo así como presione F para presentar respetos al bolívar. Y las expectativas es que esto no va a mejorar. Por el contrario, casi todas las proyecciones de economistas venezolanos hablan de un dólar ya montado en los cuatro millones para el mes de marzo. Es una cosa que va a una velocidad impresionante, pero a esto, a, a su imposibilidad de hacer algo bien, hay que sumarle que es un hombre sin carisma, es un tipo que de verdad no, no ha ganado nada en la vida. La única vez que ganó algo es porque fue ungido por el líder que le precedía y ya está, y además en unas condiciones muy peculiares que permitieron la pegada electoral de esa función. Y nada más. En uh. adelante no ha tenido un logro un miserable logro que mostrarle a este país. A menos que sea decir, he mantenido el poder, pero el costo son 6 millones de migrantes, Gracias. muertes por hambre y montones de cosas más. ¿Por qué insistimos tanto en este punto? Porque hay una necesidad del poder por ser noticia. Tanto es así que ya Conatel está presionando a medios de comunicación para que sea obligatorio que cualquier alocución de Maduro sea transmitida como si fuese una cadena. Y las cadenas hacen mucho tiempo demostraron que no servían porque la gente cambia el canal Mira, la campaña más memorable que logró este señor en este país fue absolutamente espontánea y fue realmente viral alguien en la calle gritaba Maduro y la gente respondía lo que ustedes saben y ya está. No ha habido un eslogan, alguna campaña que le gane a algo como eso. La necesidad de descargar en el sujeto la responsabilidad, la culpa directa que tiene sobre nuestra crisis no le puede ganar a toda la propaganda que traten de imponer desde los canales del Estado. Y esa propaganda del poder entonces no es, no es suficiente para poder darle respuesta a la ciudadanía que está esperando, que está lidiando con problemas bastante graves. Y esto entonces nos lleva a otro punto. El lunes 25 de enero los cancilleres de la Unión Europea enviaron un mensaje muy importante a la oposición venezolana y de una sencillez abrumadora. Es necesario que se unan para lograr diálogo y negociaciones que conduzcan a unas elecciones creíbles, transparentes y democráticas. Sí, además esta exigencia de la comunidad internacional es Pónganse de acuerdo. Un asunto que no es mágico-religioso, sino que es la necesidad primaria de cualquier político. Si usted aspira al poder convenza a otros, articúlese con otros y llegue a acuerdos. No tiene sentido que en Venezuela haya una oposición que quiera descabezar al Parlamento por la vía de que mmm, la comunidad internacional no les haga caso o se los lleve preso Iris Varela, los descabecen para decir nosotros somos la oposición. Si no son capaces de, de hablar en sus propios partidos, ¿cómo van a querer ser ellos los únicos interlocutores de un proceso de negociación? De esa, que sea que se active, así esa, es. esa exigencia que hace la Unión Europea a la oposición para que se una no es solamente lo que está visible, el Parlamento, Juan Guaidó, el G4, son esos otros grupos que han ido a tocar en la puerta a decir, epa, yo también, yo también soy de oposición, yo también quiero aparecer en esta foto todos deben ponerse de acuerdo y ese es un punto clave para ellos es importantísimo además porque todas estas, la oposición preta que construyeron para Nicolás y su propio parlamento está operando a una velocidad interesante hablando a favor de la agenda del chavismo gobernante sí, claro. Javier Bertucci habla como no lo haría Silvia Flores una cosa como, oh, es tan bello de verdad ser diputado, a mí me encanta en serio que el PSU este ser sobre representado en esta historia y sus decisiones sean ley, haga yo lo que haga, deberían aprender de ellos. Y fíjate cómo, cómo se ensucia el debate que evidentemente en Venezuela las presiones internacionales que están, vamos a decir, cristalizadas en las sanciones... Tienen que ser revisadas Tienen que ser revisadas para ver su alcance Su operatividad, cómo funcionan Qué consecuencias ha tenido Y ya este lobby lo que está diciendo es No, retiranlas por completo Sin que haya una sola garantía De que ese dinero, esos fondos, esos bienes Vayan a ser utilizados de verdad Para atender el malestar de la gente Epa, porque esa es otra barajita que se está jugando En el movimiento de la oposición Todo el bloque Antisanciones, porque ave maría purísima Qué horror, las sanciones han Jodido en esta historia, pero como poco, ¿eh? todos los días encuentran una variable para hablar en contra de la oposición sin meter jamás en la ecuación al propio gobierno. Pareciera que las sanciones bajaron de una nave nodriza por la maldad, sabes, la, la, la pugna político-ideológica del gobierno de Estados Unidos y no respondiera a un gobierno autoritario. Tan es así que la Unión Europea lo que le dice en esta misma comunicación... A Venezuela es, garanticen los derechos políticos y civiles, liberen inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y también respeten la libertad y la seguridad de todos los oponentes políticos. Y hablamos también de libertad de expresión. Este grupo, que lo que quiere es la impunidad de los corruptos en Venezuela, lo que quiere es devolverles la capacidad de utilizar discrecionalmente los fondos de la República, no plantean ninguna opción, sino acaben con el Parlamento acaben con quien se interponga en su necesidad de transar con el Estado. Y cada vez que aparece un razonamiento alternativo sobre el efecto de las sanciones en la agenda venezolana, actúan igual, pero de verdad como una jeva de 15 años ofendida con un novio. Claro. Como, ya. ¿Cómo se te ocurre decir que las sanciones no nos destrozaron? Ah, de, porque de, claro tú a mi me hiciste traición. Las sanciones por supuesto que generan unos efectos en el país lo que tienen que hacer es medirlos bien porque lo mismo te sirven para decir que está limitada la capacidad de negociación de PDVSA como para explicar a la gente que por ellas es que aumentó la presencia de alimentos y medicinas en los anaqueles oh, del país no, o Nova eso está prohibido decirlo en la consultora Nova crea un documento sobre esta historia revisa con una técnica muy peculiar, meses adelante y meses después del hito que marcan en agosto de 2017 con las sanciones, y dice mira pana, más bien esto efectivamente estabilizó, no solo aumentó, sino que estabilizó la compra de alimentos y medicamentos y todos los antisanciones, o sea pero urticaria ataques de urticaria colectivos en redes tuvo esta gente. Entonces no solamente hay un desprecio por el combate a la corrupción, que es una de las bases importantes de este tema, hay un desprecio por la diplomacia porque se esperaba que la comunidad internacional hiciera lo que ellos quisieran y no ocurrió, uh -huh. sino que además hay un desprecio absoluto por los derechos humanos, como si bueno todos los demás tienen que esperar y los presos políticos pasan a ser rehenes de negociación pasan a ser cuotas de poder y no seres humanos a los que se les debe hacer justicia lo antes posible. Esto está ocurriendo y por eso es que vemos cómo las agendas internacionales serias empiezan a hacerle caso a la misión de investigación de hechos en Venezuela, la misión de, de, de determinación de hechos que tiene centenares de casos y sigue procesando otros y al trabajo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, ¿por qué se desconfía de la, de la capacidad de negociación que tenga el chavismo. Y eso es un punto importante. No es no solo por lo mal, el pésimo desempeño que ha tenido en experiencias pasadas, que importa y mucho, sino porque el chavismo siempre se ocupa de ir haciendo anuncios de lo que va a realizar. Y esta semana fue muy claro con lo que quiere hacer en materia de diálogo y negociación. Esto exige entonces un por qué. Miren, al inicio de este año de actividades judiciales, Michael Moreno, quien es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, hizo varias cosas y uno de los primeros anuncios es que él le exigió a su nuevo parlamento que hay que plantear unas reformas urgentísimas de unas leyes en Venezuela que tienen muchos años sin ser tocadas. El Código Civil, uh -huh. la Ley Orgánica de Drogas, la Ley contra la Corrupción y las leyes que tienen que ver eh, con la lucha contra el terrorismo. Sí, no, no tiene que ver con algunas otras materias, pero además la demanda que sustenta esta historia es superar como ese, ese marasmo, ¿sabes? del sistema judicial, uy, no que suele ser una cosa como medio empantanada, y quien escucha a Michael Moreno juraría que ese señor se está estrenando en el cargo. Claro, él está luchando contra el burocratismo judicial de un aparato de justicia que está en sus manos desde hace bastante tiempo años, loco, y, bien, y eso es muy raro porque nuevamente el paquete de leyes de las que se habla no tiene nada que ver con el bienestar de las personas, no tiene que ver con la ley de alimentación, con conseguir financiamiento, que es lo más importante para Venezuela. No, no, no, no, no. Tiene que ver... Con la necesidad urgente de tener celeridad procesal para juzgar a la disidencia política. Porque a Michael Moreno, del mismo modo que celebró la, la instauración de una comisión de diálogo y negociación y de la mamá de Tarzán de Jorge Rodríguez, ahí mismito dice: porque, epa, yo chévere el diálogo, pero aquí hay que castigar a los culpables, a los que le han hecho daño a la patria, a los traidores de la patria y todo esta lindo, de verdad que. Le escribe los discursos a Nicolás y a Michael, le queda bello copiarles las frases a unos y otros, chévere. Sí, ese asunto de que no tiene que haber impunidad contra los que han atentado contra el país y demás. Es una manera de decir, vamos a una negociación, pero excluyendo a quienes son la oposición reconocida por la Unión Europea, por Estados Unidos, por el Grupo de Lima. Él es y además, y bajo, bajo el manto de la no impunidad, sí. en consecuencia, pareciera que todo lo que vaya a ocurrir en adelante va a tener la justificación de la justicia. Sí. Porque este tipo dijo, van a encontrar en cada juez a un árbitro imparcial pero implacable. De una vez te está adelantando, esta gente dice sin pruebas que los diputados electos en 2015 robaron a la nación entregaron cidgo se quedaron con activos en el extranjero no, no te lo están demostrando ya los están acusando ergo al momento que los vayan a detener hace falta algún juicio y por eso las amenazas de acciones ejemplarizantes lo que ocurre también es que ya hemos vivido en Venezuela que detengan diputados como Gilbert Caro, como Renzo Prieto y sin ni siquiera presentarlos a tribunales los dejan meses desaparecidos, encadenados a un tubo en pésimas condiciones. Los presos políticos de Venezuela son un tema serio y de verdad hay que tomárselo en serio, pero bueno, hay gente que está dispuesta a ceder, a entregar con tal de tomarse la foto con el poder. Y es así de importante porque... Los jueces deberían ser personal de carrera Deberían ser independientes para la toma de sus decisiones Y no es gratuito que en la Venezuela del chavismo Casi todos los jueces sean provisionales De manera que si usted patina Si usted toma una decisión contraria al poder Ahí tiene el castigo ejemplarizante Que le dieron a la juez María Lourdes de Afiuni Una mujer sometida a torturas a tratos crueles y degradantes. Una mujer a la que le hicieron todo el daño posible para que no haya un juez en este país que no recuerde esa historia a la hora de tomar una decisión que contravenga al poder. Y esto entonces explica el porqué. Entonces, Naki, estamos ante la necesidad de estar unidos justamente porque 2021 es un año sumamente complicado y si alguien quiere hacerlo bien, lo mejor es que lo hagan juntos. Sin lugar a dudas, es decir, esa misma energía, esa enorme capacidad que tienen para sugerir lo que han hecho mal otros, lo que deberían hacer Vale, Julio Borges diciéndole a Juan Guaidó, oye, deberías mostrar los estudios que se han hecho sobre la recuperación de activos cuando se supone juega el rol de canciller, es decir, esto debería ser algo que conversaran en otras líderes y no necesariamente en las redes sociales, que esa misma energía pase a crear una agenda común. Si no son capaces los liderazgos de oposición de ponerse de acuerdo entre ellos, jamás podrán ser una voz válida para negociar con ningún tercero. Sí, porque además lo curioso de este caso del canciller es que él tiene acceso a todos los informes de su contraloría, de memorias y cuentas, todo lo que está accesible en las propias páginas mm -hmm. del, del gobierno interino. Y si faltan tienen que hacerlas ellos mismos. Entonces, ya esto te demuestra los niveles de conflicto que puede haber internamente y los ruidos. Y en este escenario, lo peor es que es crucial que la oposición se encuentre y se encuentre entre ellos. Porque además, hay, hay, algo, hay algo clave y es que, tenemos tanto tiempo encerrados en este conflicto que la gente pierde noción de futuro, de, de esperanza. Entonces lo que hemos hecho es que nos refugiamos en nuestra pequeña vida. Sacamos la cuenta, nos alcanza o no, podemos comer, podemos vivir, en qué negocio nuevo me meto para ver si puedo resolver, qué, qué tigre mato. Y se nos olvida la perspectiva de que un país con democracia puede ser muchísimo mejor, ¿Seguro? puede tener más oportunidades. Entonces ese giro donde dices... ¿Dónde está mi esperanza? ¿En quién reside? ¿Dónde la deposito? Está complicada cuando ni entre ellos se ponen de acuerdo. No Y ese rol, además, cuando digo que tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo, es porque... Todos viven los mismos riesgos. Creer que yo vivo menos riesgo porque me estoy tomando la foto en este momento con Nicolás es una necedad. A quien sea lo van a descabezar con tal de permanecer en el poder. Quebraron al país, por el amor de un Dios. Quebraron PDVSA, loco, lo que les pudo permitir vivir una suerte de dictadura perfecta y la destrozaron. ¿Cómo crees tú que no se van a llevar por los cachos a un aliado circunstancial. Entonces, si destrozaron la institucionalidad, es momento de pensar cómo se crea otra y además cómo se fortalece, cómo se fortalecen las relaciones entre individuos y los sistemas que funcionan. Eso es clave, aunque suene gallo, es clave. No necesitamos solamente que haya un cambio, vamos a decir, en el, en, en, en quién está ocupando el cargo de poder, sino que se, se necesita un proyecto, un norte, una cosa donde tú digas las cosas van a funcionar de esta manera y hacia allí caminamos. Y hace falta además con urgencia. Seguro, la oposición es por mucho, además la mayoría de este país. No hay manera de que sea diferente. Necesitamos efectivamente darle prospectiva a esta historia, ponernos de acuerdo sobre el país que podemos ser. Ya no tanto a nivel del discurso que voy a dar todos los días en redes, sino en los acuerdos que puedo negociar con mis iguales. Que recuerde cada líder de oposición quiénes son sus iguales. Y esto además significa que en tu marco de acuerdos, tiene que estar muy, muy, muy muy marcado cómo te vas a distanciar, cómo te vas a diferenciar de la lógica anterior. Es decir, no romantizar la pobreza para multiplicarla, sino que necesitas entender la pobreza como fenómeno complejo y atenderlo y resolverlo. Cómo no convertir la venganza en tu narración, porque nuevamente se cometería el error de ser insaciables, de que esto sea pendular, de que esto no sea justo. Y además esta lógica de ostentación absolutamente grosera de derroche, de demostrarle a los demás cuánto te has robado, de todo eso tiene que divorciarse la oposición. Necesitamos entonces, Naki, de alguna manera recuperar la democracia. Necesitamos cambiar el presidente, necesitamos una nueva institucionalidad, necesitamos un proyecto de país, necesitamos recuperar la democracia. Esto es en serio. El es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y ustedes pueden suscribirse a todos nuestros contenidos en patreon.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado. También pueden darle a la campanita, compartir el link de estos videos con su familia y invitarlas a esta casa que es bastante generosa. Gracias.